fíjense ustedes lo que pasó ayer muchas gracias pues fíjense lo que pasó ayer precisamente se hizo público una carta que el gobierno de Estados Unidos manda entregándole todos los activos de la empresa Citgo y todo el dinero de Venezuela en el exterior a un grupo de partidos políticos de la oposición de la plataforma unitaria de Venezuela para que lo puedan vender, negociar, hacer y deshacer lo que les dé la mismísima gana. Por eso es que se entiende, me perdonan, en este bello acto de buenas noticias, tan hermoso acto, que yo venga a enturbiar este acto, nombrando a la rata de Juan Guaidó. Por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó, para coordinar en el exterior el robo de la empresa Citgo. Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón, no se atrevió Donald Trump a hacerlo, entregarle la empresa Citgo en sus manos para que la vendieran como les diera la gana, cuando les diera la gana. No se atrevió. Y este gobierno de los Estados Unidos se ha atrevido. En carta fechada el 7 de abril, ustedes saben que el presidente Gustavo Petro convocó ...una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela. En Bogotá, a esa conferencia fueron 20 gobiernos de 20 países del mundo. De esos 20 gobiernos hubo consenso en la gran mayoría, más de 17 gobiernos... ...en pedirle al gobierno de Estados Unidos allí sentado... ...que levantara todas las sanciones sobre Venezuela pero ya ellos habían entregado la carta. Quiere decir que ellos cuando asistieron a la Conferencia Internacional de Bogotá, la delegación del gobierno de Estados Unidos, ya sabían que habían hecho la trastada más grande, la puñalada más grande que se le haya metido a Venezuela, robándole el principal activo que tenemos en el mundo y que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. No le pertenece a este puñado de partidos políticos, de politiquero. La empresa Citgo es una empresa poderosa. Llegó a tener más de seis refinerías. Ahora tiene tres refinerías poderosas. Más de diez mil estaciones de gasolina. Usted puede ir de Miami a Nueva York por autopista y se consigue gasolineras de la empresa Citgo por todos lados. Es una empresa que tiene almacenamiento puertos. Es una empresa que está estimada, de acuerdo al último valor en Estados Unidos, en más de 13 mil millones de dólares. Y todas sus instalaciones, toda la productividad, las utilidades, una empresa que entrega aproximadamente alrededor de mil millones de dólares al año, pero ¿a quién se las entrega? Se las tiene que entregar a su dueño, su dueño legítimo, su único dueño, que es la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Es su único dueño. No hay otro dueño. Ahí están los documentos, ahí está la legalidad, ahí está la trayectoria histórica. Los dueños de esa empresa es el pueblo de Venezuela a través de PDVSA. Y lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden es uno de los robos, ...uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo... ...y nosotros lo rechazamos, lo repudiamos y lo enfrentamos también... ...con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela... ...que repudia y rechaza este tipo de acciones descaradas de robo. Así como congelaron y se robaron... ...más de 20 mil millones de dólares en cuentas bancarias en el mundo... ...en una acción ilegal... ...una acción inmoral... ...en pleno siglo XXI... ...el filibusterismo... ...la piratería... ...el robo, el saqueo... ...como en los viejos tiempos coloniales... ...no tiene explicación... ...no tiene explicación... ...ya la decisión estaba tomada... ...y la decisión la tomó el gobierno de Joe Biden... ...metiéndole una puñalada a la Conferencia Internacional de Bogotá convocada por el presidente Gustavo Petro y que de buena fe llevó delegados cancilleres, llevó delegados directos de primeros ministros y presidentes de todo el mundo. Una puñalada trapera que rechazamos desde Venezuela.